¿No están separados? No, estamos llegando. Que a ver. ¿Nada, que ver? Nada, que ver. Nada que ver. Dijo Nancy Buren, sí. intruso, que, que hubo muchas discusiones en el teatro, gritos. Nada más hubo discusiones ni gritos en ningún teatro. ¿No? No. Porque lo dijo Nancy y digo, necesito la fuente. Yo ¿Quieren no, aclarar? No somos la pareja perfecta, discutimos y, y como todos y más en, cuando estamos trabajando, sí. porque son cosas del momento y todas esas cosas, pero nunca los grito. y claro. El que inventó eso, la verdad, muy mala persona. Pero... No tengo nada que decir, lo que sí que no hubo ni, ni peleas claro. ni, ni gritos. Malos ni. Sal... tratos que se dijo... No, no, no, no para entonces... nada, para ah, nada. No, no, ver, no sé ver, dónde... esto de nosotros, por favor. No sé. ¿Cómo les llegó a ustedes esto, esto, este tema digo, que, que se diga esto? Y bueno, se replicó en todos lados. La verdad que muy mal, muy mal porque confiamos en la gente y la gente que tenemos alrededor. Claro. Confiamos en el, el periodismo y todo ese tipo de cosas. Y que se digan cosas por trascendido de terceros que no... Ustedes no pudieron hacer la función, ¿no? ¿no? No, no, no, no, pero por otro tema, por temas técnicos y por temas que no llegamos, que teníamos eh, todo vendido en el Teatro Holiday y no podíamos levantarla. ¿La gente se molestó o algo así y se dijo? No, no, no, para nada. Pregunto una cosa, a los dos en cámara, pregunto, ¿ustedes están juntos o por ahí están separados y por ahí no lo quieren decir? No, y to... ¿Cómo lo ve? no sé si están haciendo la división de bienes. nada de esto. <ríe> no, por no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, como se llaman todos, si son todos amigos, viste, te, te, claro. te, te, te, te ponen en un brete, viste, como diciendo, le estás dando la nota a uno y claro, no le estás dando la nota a No, otra. y la verdad no, que no, no queremos... Y no hay nada no para nadie, la cuenta. Por ¿Están juntos? Sí. sí. ¿Sí? No hay separación, como dijo Nancy, hay inintrusos, querés aclarar algo, Pero, como no dice no Norberto, tengo... que es una discusión... Que tuvieron... No tengo nada que aclarar, no tengo no nada que contar. Aclarar. digo, no, claro, no tenés no ni obligación No tengo que de aclarar nada. ni contar nada. Yo pocas veces te vi tan seria vos, Mira que hemos hecho notas y te, te, te veo como porque no, no tengo nada que aclarar ni contar. ¿Qué necesitas que te digamos? ¿Que estamos peleados? No, no, no, yo no necesito nada, pero me sorprendió porque se habló con tanta firmeza de que salió de adentro, no sé si la gente, los técnicos que escuchaban esto y que decían como que estaban, no sé... No metan a los técnicos que son las mejores personas en, en, en nuestro, del mundo. En nuestro ambiente, En nuestro ambiente, en nuestro ambiente, hay como quien dice sapos, porque si no ustedes no estarían acá claro. y eso es lo que me los molesta y lo que nos pone muy mal, realmente. No, aparte, de 22 años de pareja se los ve tan enamorados siempre, tan bien, laburando sí. juntos, sí. son uno de los, los casos donde uno dice ¿No es admirable. Vos sabés lo que conseguimos hasta acá, este, nada más que luchando solitos Totalmente. contra todo y no vamos a tirar todos por la borda por, por un estupidez. No, y si algún día llegara a pasar que pues, nadie está de coso, calculo que sería de la mejor manera, siempre uno desea eso, por si es que llegara a ser, por, por, por lo que se lo conoce, por supuesto supuesto. Está muda. No, está todo bien. No, que tengo muy, hace mucho calor. Bueno, ¿aclarado? Dale. Mm. Gracias, chicos. Gracias, Norberto, por la aclaración. Y bueno, que estén muy bien. Y perdón por ahí, que pero está todo bien. Gracias, gracias, gracias por la preocupación. Gracias. Gracias eh. a ustedes. Ahí están Fátima Flores, Norberto.